Muy buenas amigos de todo, estamos aquí con un Esta vez estamos jugando al Transformice y, Pero esta vez nos encontramos en la aldea de los ratones Si, si les gusta algo, tengo una sugerencia para Transformice y, y, Si tienen una sugerencia para algo pues Cuéntenme su sugerencia y con gusto la voy a hacer y también, y también si quieres jugar la conmigo, podremos hacer preguntas y respuestas. Como, como los iba diciendo. para para todos los si que ven este video y también Harty rap o sea mi amigo de chile para que like like to, quiero que pongan en la caja de comentarios like para que like para que like para que Agustín Rompe lo vea vamos a hablar unas cositas Al parecer no re nada A ver, ¿con él? Tampoco Tampoco damos nada Bueno Antes, antes de hacer boludeces Quisiera decir una cosa Como no sé si aquí, aquí les muestro mi avatar. Aquí no sé si puedan verlo claramente, pero puedan verlo con facilidad. Bueno, bueno, la venta puede ser es que no se puede enfocar bien en la pantalla Quieren saber cómo desbloquear títulos. Si, si, si, si, si, si, si, si, si alguien sabe. Si alguien no sabe cómo desbloquear títulos, otros otros. otros usuarios de YouTube les, les, les, dará, les, dará, les, les dará explicaciones para, para saber cómo desbloquear títulos y quiénes quieren jugar. Bueno gente gente esperamos a que nos toque dar que nos toque esta ronda y bueno aquí vamos a empezar esperamos que no esperamos que no cometamos errores esta vez Al parecer puede costar trabajo, ¿verdad? No, ¿verdad? saltitos. Pues se he echan manos ahí, Y y aparece, estamos en una nueva ronda una vez más. Va a ser que se estaba oculto en la hierba. Pero no una hierba cualquiera. Y bueno muchachos, hasta aquí dejamos el video.